Eh, buenos días, eh, mi nombre es Madaleno García Rojo, eh, enólogo nos encontramos en Castilla-La Mancha, la mayor zona de producción de vino de España y venimos a presentar el vino camporroso de la variedad Cabernet aviñón se comercializa bajo la denominación vino de la tierra de Castilla eh, podemos observar que es un vino rojo picota de color intenso con, a, con aromas a frutas del bosque y notas de café en boca es un vino potente agradable suave y bien equilibrado la temperatura óptima de consumo es entre 12 y 15 grados y se recomienda principalmente tomar con asados y carnes. Espero que les guste, buen provecho.